Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar tres métodos para que solucionen el problema de la pantalla negra en su iPad como pueden observar aquí tenemos la pantalla negra y por más que presionemos los botones, tanto el de inicio como el de encendido y apagado pues el iPad no enciende. Esto puede tratarse de un problema del software, pero les voy a enseñar de todas maneras tres métodos que pueden utilizar para que puedan reparar este inconveniente. Así que sin más, comencemos. Bueno chicos, el primer método que les voy a enseñar es mediante nuestro software llamado TinoShare Reboot, el cual estará en la descripción del video. Lo descargan, lo instalan, obtienen la licencia, registran la licencia en el programa y luego vamos a ejecutar este programa como administrador. Una vez ejecutado el programa, aquí como se pueden dar cuenta, el programa nos da distintas opciones. Nosotros podemos entrar en el modo recuperación o salir del modo recuperación en caso tal de que el iPad se encuentre con el logo de iTunes o el logo de la computadora, según la versión que nosotros tengamos. Y esto, bueno, puede ser útil a la hora de eh, reparar el sistema operativo o de restaurar el dispositivo. Pero bueno, tenemos esas opciones disponibles. También tenemos la opción de restablecer el dispositivo, que en este caso podemos hacer un restablecimiento de fábrica teniendo en cuenta que vamos a perder toda la información que tengamos en el iPad. Eso sí, pues es una opción que pueden tener en cuenta, eh, pero recuerden que si ya luego desean restaurar la información que tenían anteriormente, ya sería cuestión de restaurar la copia de seguridad que ustedes previamente habían hecho. Entonces, bueno, tienen esa opción disponible. También tenemos la opción de restablecimiento general donde restablece toda la configuración del dispositivo. Entonces, bueno, tenemos estas dos opciones disponibles en este apartado de restablecer dispositivo. Pero si no quieren perder la información, nosotros tenemos que colocar esta opción. Tenemos que darle clic a este botón que dice empezar, ok, para iniciar el proceso de reparación del sistema iOS. Fíjense que acá, cuando conectamos el iPad, me indica que el iPad se encuentra en el modo DFU, pero puede que de pronto los botones físicos no funcionen para poder colocar el iPad nuevamente eh, como antes. Y bueno, puede que por cualquier razón necesitemos reparar el sistema operativo Porque se puede tratar también de un problema del sistema operativo del sistema iOS Entonces simplemente le damos clic al botón que dice empezar Aquí podemos seleccionar la reparación avanzada En donde vamos a perder todos los datos pero repara el sistema operativo Pero yo les recomiendo que utilicen esta, la reparación avanzada Donde repara el sistema operativo Pero vamos a mantener nuestra información intacta sin perder absolutamente nada entonces, intenten primero con esta opción antes de utilizar cualquier otra alternativa de Reboot. Entonces ya luego de seleccionar la opción, le damos clic acá donde dice reparación estándar. Aquí se va a encargar de buscar el sistema operativo más reciente para poder iniciar la reparación. Y una vez encuentre la última versión disponible, le damos clic acá al botón que dice iniciar reparación. Si se encuentra en una versión más baja, lo que va a hacer el programa es actualizar a la última versión reparando el sistema operativo, pero manteniendo todavía la información en su dispositivo, en este caso en el iPad. Ya sería cuestión de esperar a que verifique el software, lo descomprima y ya luego va a iniciar el proceso de eh, reparación, sería cuestión de esperar A que en este caso, este proceso Finalice, y seguramente el iPad Se va a reiniciar un par de veces, esto es Totalmente normal, así que vamos a esperar A que la reparación finalice En su totalidad, y bueno chicos, ya después De que haya finalizado la reparación Aquí el programa de Rayboot Nos los va a indicar, simplemente Le damos en listo, y ya Podemos irnos al dispositivo, de hecho acá Podemos cerrar el programa, ok, porque ya no Lo vamos a utilizar, hemos logrado reparar El sistema operativo, el problema de la pantalla negra pero sin perder los datos esto es lo bueno de Tinochet Reboot que tenemos esta alternativa, pero no me enrollo más, vamos entonces al dispositivo entonces bueno, vamos a aquí presionar el botón, vamos a desbloquear el dispositivo con la contraseña y fíjense que aquí tenemos las aplicaciones, ¿ok? Bueno, tenemos Telegram que era la única aplicación que teníamos previamente instalada Pero de igual manera, de esta manera se pueden dar cuenta que efectivamente mantenemos esa aplicación En lugar de tener nuestro dispositivo restaurado de fábrica Súper fácil y súper sencillo Ahora, la segunda alternativa que podemos utilizar es iTunes Que es el programa oficial de Apple para poder, bueno, restablecer el iPad, ¿ok? ¿no? Entonces eh, lo tenemos que descargar, lo tenemos que instalar y luego de instalarlo vamos a conectar el iPad a la computadora mediante el cable USB y ejecutamos el programa Una vez que lo hayamos ejecutado aquí el programa de iTunes va a detectar el iPad en el modo recuperación Cuando nos aparezca esta pantalla nosotros tenemos sí o sí que darle a la opción que dice restaurar iPad para que solucione el problema de la pantalla negra Obviamente va a restaurar el sistema operativo, vamos a perder toda la información y si de casualidad tenemos una copia de seguridad, posteriormente vamos a poder restaurarla. Entonces le damos clic aquí donde dice restaurar iPad, aquí le damos donde dice restaurar y actualizar, aquí se va a encargar de conectarse con los servicios de Apple, entonces vamos a darle clic en siguiente, aceptamos los términos y aquí se va a encargar de descargar el sistema operativo ok, entonces esperamos a que la descarga finalice y ya luego va a iniciar la reparación claro que si ya ustedes tienen el sistema operativo descargado podemos mantener la tecla Shift presionada del teclado mientras le damos clic a la opción que dice restaurar iPad para seleccionar la versión descargada entonces aquí buscamos el iPad Buscamos la última versión y seleccionamos el archivo en formato IPSW, que en este caso sería iOS 12.5.5, que es la última versión para este iPad. Entonces lo seleccionamos, le damos clic en abrir y aquí le damos clic en restaurar para que inicie la reparación. Va a extraer el sistema operativo y se va a encargar de pues, restaurarlo. Va a reiniciarse un par de veces el iPad, entonces ya luego de reiniciarse y de finalizar el proceso... Eh, bueno, vamos a tener ese problema resuelto Entonces ya sería cuestión de esperar a que este proceso finalice Luego de que la restauración finalice, el iPad se va a reiniciar Aquí en la pantalla de lo que viene siendo iTunes Podemos colocar nuestro Apple ID, nuestra respectiva contraseña Para activar el dispositivo de una vez Ya luego de activar el dispositivo, le damos clic en continuar y ya luego de la restauración, si deseamos, podemos eh, restaurar una copia de seguridad en caso tal de tenerla disponible aquí directamente con iTunes. Pero no, vamos a irnos directamente al dispositivo porque vamos a verificar que todo ha salido correctamente. Entonces, bueno, vamos a presionar el botón de Home. Vamos a seleccionar el idioma, por ejemplo, el español. Vamos aquí a seleccionar el país, la ubicación en donde nos encontramos. Aquí está, estamos en Colombia. Ya luego le damos aquí donde dice configurar manualmente. Aquí vamos a seleccionar una red Wi-Fi y nos conectamos Y ya luego le damos clic en siguiente, cuando tengamos acceso a internet Le damos clic en continuar Podemos configurar un código de seguridad si lo deseamos, en este caso no lo vamos a hacer ¿Okay? Podemos restaurar, vuelvo y repito, una copia de seguridad si lo deseamos En este caso no lo vamos a hacer Podemos iniciar sesión con nuestro Apple ID si lo deseamos En este caso vamos a agregar eh, lo que viene siendo el Apple ID después en la configuración Aceptamos los términos Le damos en continuar le damos en continuar, podemos configurar el tiempo en pantalla, ¿no? Lo vamos a configurar después, podemos compartir la información con los desarrolladores Y bueno, le damos en continuar, continuar, continuar y le damos en empezar Y ya aquí tenemos acceso nuevamente al dispositivo, obviamente está restaurado con iTunes de fábrica, entonces ya si, vuelvo y repito Quieren hacer una restauración de su información Lo pueden hacer mediante una copia de seguridad Bueno chicos, para este último método Vamos a utilizar la página oficial de iCloud iCloud.com Aquí vamos a iniciar sesión con nuestro Apple ID Y nuestra respectiva contraseña Que teníamos anteriormente en el iPad Entonces colocamos el Apple ID Colocamos la contraseña e iniciamos sesión Es lo más importante si por casualidad nos pide el código doble factor Pues lo colocamos, ya sea que nos envíe un mensaje de texto O ya sea mediante otro dispositivo iOS Aquí le damos al botón azul que es en confiar ¿ok? Y ya luego de esto eh, bueno, nos va a aparecer una serie de elementos que podemos seleccionar ¿okay? Lo más importante aquí es que nosotros tenemos que seleccionar la opción que dice buscar ¿ok? Buscar para buscar el dispositivo Entonces la seleccionamos y bueno chicos aquí vamos a tener Digamos la ubicación de nuestros dispositivos Vamos a seleccionar todos los dispositivos Entonces aquí van a aparecer todos los dispositivos Seleccionamos muy importante el iPad Ok, porque vamos a darle acá A la opción que dice borrar iPad Ok, va a aparecer Este mensaje de confirmación eh, Luego le damos clic en borrar y de esta manera se elimina el iPad. Ok, entonces bueno, aquí podemos colocar un número de teléfono. Esto es opcional. Le damos simplemente en siguiente. Luego podemos enviar incluso un mensaje de texto mediante iMessage al dispositivo. Pues esto también es opcional. Le damos en aceptar. Y ya cuando nosotros hagamos esto, entonces, eh, bueno, va a restaurarse nuevamente el iPad del dispositivo. Vamos a perder toda la información, así como hicimos en el caso anterior de iTunes. Pero de igual manera la podemos eh, restaurar. Vamos a poder restaurar la información nuevamente con una copia de seguridad previamente hecha. Entonces ya vamos a esperar a que en este caso el dispositivo se reinicie en su totalidad, se restaure para eh, continuar con este proceso. Y bueno chicos, ya después de finalizar la restauración, nosotros podemos encender el iPad. Y como se pueden dar cuenta, ya la podemos configurar nuevamente seleccionando el idioma y luego de conectarnos a la red wifi vamos a esperar a que en este caso inicie el iPad, acá le damos en continuar, y acá podemos crear un código de seguridad, que en este caso no lo vamos a hacer, le damos en opciones para no usar el código le damos en no usar el código y aquí podemos restaurar ya luego una copia de seguridad no lo vamos a hacer podemos también en este caso configurar un Apple ID, tampoco lo vamos a hacer ¿Ok? ya esto lo vamos a agregar después en la configuración Aceptamos los términos, continuamos, continuamos, aquí configuramos o no el tiempo en pantalla, yo lo voy a dejar para después, vamos en continuar, para compartir con los desarrolladores o no, continuar, continuar, continuar, y listo, empezar. Y ya tenemos acceso a las aplicaciones y al dispositivo, de una manera súper fácil, hemos solucionado, eh, bueno, este problema de la pantalla negra De hecho lo hemos hecho de tres formas Así que sin más, espero que les haya gustado No olviden apoyarnos con un like, un me gusta Recuerden que soy Carlos Vallejo Del canal de Tinos y Spanish Y nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto, bye bye